Bueno, pues seguimos aquí en Radio Futuro, martes, y llega la hora de Juan Bustamante, el doctor amor que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, muy buenos días, bienvenido, una semana más. ¿Qué pasa? Buenos días, gracias. Bueno, pues de nuevo un tema interesante. Y hoy nos propone por qué eh, y qué hago en un tema muy peculiar. No dura casi nadie. Ahí, Juan, ¿qué está pasando? Ah, y eso digo yo. Pues sí, porque es lo que está pasando en la realidad, que hoy la gente no aguanta nada, uh -huh. la gente no dura nada, terminan las relaciones muy rápido, todo lo que empieza con tantas ganas se acaba también de manera inmediata, y eso es una de las preguntas que me hace la gente. que ¿Por qué está pasando esto y qué se puede hacer? Y bueno, voy a intentar darle respuesta a esas preguntas que me hace tanta gente. Bueno, pues vamos a intentar darle respuesta porque es verdad. Esto es una cosa que, que, que ocurre cada vez más. No queremos compromiso, nos desilusionamos rápidamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Juan? Cuéntanos un poquito, anda. A ver, yo siempre le digo a mis amigos cuando sale el tema... sí. Eh, lo que ha pasado es que ha habido un cambio de mentalidad tan grande Que se ha pasado de un extremo a otro Antes la gente aguantaba todo Se comprometían Eran muchos más leales Y hoy se ha vuelto todo el mundo tan liberal Que ya nadie quiere compromiso Que ya lo que quiere todo el mundo es, o casi todo el mundo Es pasarlo bien, divertirse, hacer su vida Y a su bola, que vale, que me parece bien Cada uno, por supuesto, elige su vida y lo que quiere hacer pero desgraciadamente eh, nos hemos ido al otro extremo completamente y ahora pues la gente dice no, no, es que como me han hecho mucho daño yo ahora no me fío o yo es que ahora pues no, no quiero compromiso o no quiero estar con nadie o me lo quiero pasar bien entonces claro, eso es lo que pasa, que la gente ha cambiado esa mentalidad de tal forma que ahora no quieren ninguna atadura de ningún tipo entonces quieren eso, nada más que disfrutar de su vida eh, hacer sus cosas, salir, pasarlo bien, estar de fiesta, eh, viajar y todo esto Pero le dan mucha más prioridad a su vida y a estar solos o solas que a estar con alguien Por eso cuando conocen a alguien se lo toman como un Bueno, es una cosa más en mi vida y no lo tratan como prioridad Ya Juan, pero mmm, si fuésemos un poquito más claros, ¿no? Digo yo porque... Sí, el problema es que la gente no suele ser claro. Exacto, porque si tú. Me ha pasado ya varias veces que me dicen que sí, que, que también van buscando algo serio, pero después es mentira. Porque eh... te das cuenta de que, de que van haciendo su vida y de que a ti te dejan en segundo plano. Es decir, que no eres su prioridad. Eres una cosa más y eres, eh, estoy contigo, pero cuando me sobra tiempo o cuando, cuando puedo. Y bueno, tampoco es que te tenga que poner siempre como lo primero, pero es que, lo que digo, nos hemos ido a otro extremo. Entonces, ese es el problema, que la gente mira mucho más por sí mismos. la gente prefiere hacer sus cosas y prefiere mirar mucho por su vida, ha vuelto muy yo. Es lo que yo digo la frase, digo, la gente hoy es muy yo. Y es primero yo, después yo, y luego ya veremos. Y claro, así no se puede estar con nadie, lógicamente. Pues la verdad es que sí, que se está convirtiendo en un problema, Juan. Y bueno, y entre todo esto, ¿qué podemos hacer? Esa si... es pues la pregunta del millón La pregunta del millón que me hace todo el mundo ¿Qué que se puede hacer? Pues sí. yo, visto lo visto Que la mentalidad está de esta manera Y que no tiene pinta de cambiar Aunque parezca radical lo que voy a decir Pero yo no recomiendo tener pareja Porque no veo a nadie comprometido a casi nadie comprometido O sea, no veo a nadie Por lo menos a mí no me ha pasado todavía que le pasa mucho a mis amigos No veo a casi nadie Que realmente apueste por una relación Luche por la relación ...y que diga, venga, vamos a ponerlo todo... ...y vamos a darlo todo para que esto funcione... ...y si hay algún problema, vamos a solucionarlo... ...y lo vamos a seguir adelante... ...hoy todo el mundo, la inmensa mayoría... ...si pasa algún problema, toman la vía rápida... ...que es terminar... ...nadie se sienta a hablar... ...nadie se sienta a solucionarlo... ...nadie sigue luchando... ...o muy poca gente, ya digo, muy poca gente... ...y, y casi todo el mundo emplea esa técnica de... ...ah, me va mal con esta persona... O hemos discutido, bueno, pues lo dejo y sigo mi vida, total, si sí, me da igual... ...o sea, no le dan ningún valor a, a la relación. Uh -huh. Bueno, pero la vía rápida, Juan, se tomará porque no hay un, un, un amor por medio, ¿no? Porque no hay amor, pero también, sobre todo, por lo que he dicho... ...porque la gente se ha vuelto muy egoísta... ...y la gente le da mucha prioridad a su vida y a ellos mismos y a ellas mismas... ...entonces dicen, bueno, a mí me da igual, yo tengo mi trabajo... ...yo tengo mis amigos y demás esta persona empieza a estropearlo pues fuera, lo he hecho y ya está y sigo mi vida, es por eso porque no le dan la importancia, no se vuelcan o sea, no, no son lo suficientemente valientes de decir venga, he conocido a esta persona mmm, vamos a intentarlo, vamos a luchar por ello vamos a hacer lo que haga falta y cuando vengan los problemas vamos a eh, intentar que no se acabe sino vamos a eh, hacer todo lo posible para que la relación continúe y es al revés, la gente es empezaba discusiones... ...pues adiós, se acabó... ...sigo con mi vida total... ...me da igual. Por lo que te decía... ...que entonces... Nos ...vamos a encontrar con un problema, ¿no? ¿Se van a acabar las parejas, Juan? Tenemos un serio problema... ...que es ese... Sí, ...que, que es hoy que... el compromiso es mínimo... ...pues no es sin ninguno... ...hoy no hay ningún compromiso... ...no hay ninguna... ...yo no veo a la gente... ...luchando como antiguamente... ...yo por lo menos lo que me han contado mis padres... ...que han pasado de todo... ...que han pasado épocas malas económicas han pasado muchos problemas y ahí han seguido. Hoy no, hoy es. Si tenemos problemas económicos discutimos, lo dejamos. Sí. Si discutimos por otras cosas, lo dejamos. Si, si si haces cosas que no me gustan, lo dejamos. Todo es la misma solución. que es Lo dejamos, lo dejamos. Por eso hay tanta gente dando vuelta, eh, en el sentido de tanta gente conociendo a tanta gente. Esto es como una rueda donde todo el mundo se va dejando y van conociéndose. entonces Yo te dejo y ahora conozco a otra o a otro. Y ahora yo también hago lo mismo y también conozco a otros. Entonces, eh, todo el mundo estamos como circulando. Y claro, ese es el problema. Eh, hay muy pocas parejas que duren. Y, y es triste porque cada vez más. Lo vemos incluso en los famosos. Vemos parejas que supuestamente eran muy felices, que llevaban muchos años y han roto. Pues sí, en los famosos, bueno, en los famosos es un tema que se ha visto siempre. Pero quizás por su ritmo de vida, ¿no? Bueno, yo creo que no es solo por el ritmo de vida, porque... ...todo el mundo, a ver... ...nosotros desgraciadamente no tenemos tanto dinero... ni somos tan famosos como ellos... ...pero todos tenemos nuestras vidas... ...nuestras cosas, nuestros mm. asuntos... ...y tenemos nuestro horario y todo esto... ...yo siempre he pensado que si te gusta alguien de verdad... ...si quieres a alguien de verdad... ...tú apuestas por esa persona... ...y te agastas a su vida y esa persona se adapta a ti... ...pero hoy ya digo... ...hay tantísimo egoísmo... ...y tantísimo narcisismo de decir... ...no, no... ...yo voy a vivir mi vida... Esto es lo que hay, a quien le guste bien y a quien no fuera, y la persona que venga, pues tiene que adaptarse a mí, tiene que hacer lo que yo diga y tiene que ser como yo quiera, si no, no me vale. No hay nadie que sea flexible, nadie da el brazo a torcer. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese es el problema. Porque, claro, cada uno tira para un lado, ...nadie, ninguno de los dos cede, y, y ese es el problema que al final, pues se acaba rompiendo. Exactamente, tenemos muy muy poco, como decíamos antes, como comentaba, que, eh, lo que te contaban tus padres. Hoy en día no se aguanta nada, ¿no? Bueno, yo lo he vivido, y seguro que todo el mundo que nos está escuchando, yo lo he vivido muchas veces. A mí me han dejado a la primera de cambio porque algún día hemos hablado de algo que no estábamos de acuerdo y me han dicho, no, no, mira, no me veo contigo. Y yo perdona, vamos a ver, es que alguna vez eh, no estaremos de acuerdo en algo. Es que es imposible que tú encuentres a alguien que esté completamente de acuerdo en todo, que le guste lo mismo que a ti y que sea igual que tú. Ese es el gran problema. La gente tiene metido en la cabeza que la otra persona que tú conoces. ...tiene que ser exactamente igual que tú... ...le tiene que gustar lo mismo... ...y tiene que ser todo perfecto... ...y si no, no te vale... ...y eso no existe... ...y la gente está metida en la cabeza con eso y no existe... ...no va a encontrar nunca... ...a una persona que sea perfecta... ...y exacta para ti, en todo... Y, ...y ahí es donde está el problema... ...y por eso la gente pues se frustra... ...ay no, es que no le gusta lo mismo que a mí fuera, no me vale... ...ah no, es que no piensa como yo fuera... ...pues así es lo que pasa, nunca van a encontrar a nadie... Juan, hemos idealizado un tipo de pareja, quizás de estas que vemos en las películas, que todo es precioso, maravilloso, romántico, ideal. Claro, yo lo comenté una vez que gran parte de culpa de esto lo tienen las películas y todas estas cosas que nos han vendido, que las relaciones son muy bonitas y que si pasa algo el final de la película siempre es todo feliz, acaban casando, acaban juntos, acaban teniendo niñas y no sé qué. Y eso es mentira, la vida no es eso. La realidad es muy diferente, la realidad es que pasamos por muchas cosas, uh -huh. nos pasan muchas cosas, no siempre todo es bonito, las relaciones empiezan muy bien, pero luego es normal que tenga algunos, algunos fallos, algunos problemas, algunos días malos. Nosotros mismos, por ejemplo, en el trabajo no todos los días vamos a trabajar bien. Hay días que vamos que estamos malos, días que no tenemos ganas, días que, que estamos más tristes por lo que sea, pues todo el mundo piensa que siempre tiene que funcionar. ...que nunca va a pasar nada, que siempre vamos a estar bien, que nunca se va a discutir... ...y eso pues no existe, y las películas nos han vendido eso, y eso es mentira... ...eso es un guión donde alguien ha querido que la película acabe bien para que la gente la vea... ...pero la vida no es así, las cosas nunca son así, nunca acaban bien o nunca son bien del todo. Exactamente, pero eso deberíamos ya de, de entenderlo, de, tener, de tomar conciencia... ...de que la vida no es una película ni una serie de estas bonitas... ...que nos ponen los domingos a mediodía, ¿no? Yo lo que veo es que la gente se ha vuelto eso... ...muy exigente, demasiado exigente... ...la gente quiere hoy una relación que sea perfecta... ...la gente quiere que no falle nunca nada... ...la gente quiere que, que siempre vaya todo bien... ...que no haya ni una sola discusión... ...que siempre sea todo maravilloso... ...y eso es lo que se le ha metido a la gente en la cabeza... ...y ese es el gran problema... ...por eso todo el mundo termina tan rápido... ...porque dicen... ...ay no, no, yo es que lo que quería es que... ...con esta persona nunca discutiéramos... ...y, y eso no existe... ...es que algún día vaya a discutir... ...porque es imposible como he dicho antes... ...que estéis de acuerdo en todo... Claro. ...y la gente piensa que si se discute una vez... ...no sois compatibles, no valéis... ...y ya tenéis que dejarlo... ...y es, esto es así... ...y la gente pues está muy equivocada... ...esa es la idea... ...por eso digo que hoy no dura casi nadie... Por eso he hablado, he querido hablar de esto hoy, porque todo el mundo tiene metido en la cabeza que cuando conoces a alguien tiene que vivir siempre y tiene que funcionar siempre. Y el día que haya una discusión ya se acabó. Y eso no es. Así bueno, no funciona. Pues vamos a ver si ponemos la realidad de frente, que es lo que tenemos que hacer. Y dejarnos un poquito de fantasía, ¿no, Juan? ...vamos a ver... ...es lo que se debería hacer... ...yo por eso digo que hoy... ...yo se lo digo a mis amigos... Digo, ...hoy tener pareja... ...está muy complicado... ...desgraciadamente... ...está complicado... ...porque eso... ...la mentalidad de la gente... ...es... ...muy equivocada... ...la gente no quiere compromisos... ...la gente no aguanta... ...se cansan y se aburren de todo muy rápido... ...y siempre digo... ...esa frase... ...que es esa... ...ya hoy todo el mundo... ...se cansa y se aburre muy rápido de todo... ...y ese... ...eso es el problema... Eh, ...que como la gente no tiene... ...digamos ese aguante... ...tener pareja hoy es muy complicado... ...entonces digo, yo a día de hoy... ...por lo que veo, no lo recomiendo mucho... ...porque es que ya lo vemos... ...ya estamos viendo la cantidad de rupturas que hay... ...lo poco que dura la gente... ...y como no, no hay, no hay aguante ninguno... ...es una pena. Bueno, pues este es el tema que nos ha tratado... ...hoy Juan Bustamante... Eh, ...doctor Amor... ...precisamente en este... Eh, ...martes... Eh, ...ya 14 de febrero, San Valentín, Juan... ...sí, precisamente, mira, estamos hablando de esto, el día de, lo de los enamorados... ...el día de los enamorados, San Valentín... ...bueno, pues en este San Valentín nos vas a hacer antes de terminar un poquito de resumen... De, ...de lo que hemos hablado... ...bueno, el resumen es ese que desgraciadamente la sociedad ha cambiado mucho la mentalidad... ...que hoy nadie dura, o casi nadie dura... ...la gente se ha vuelto muy extremista vuelto muy, demasiado exigente... ...no aguantan nada... ...y es una lástima... ...porque yo creo que debemos de ser un poco más flexibles... ...las relaciones perfectas no existen... ...hoy que es el día de los enamorados... ...pues se debería de mantener todo el año ese amor... Uh -huh. ...no sólo hoy... ...y que... ...bueno, que esperemos que alguna vez cambie un poco la mentalidad... ...porque estando como está hoy... ...va a ser muy difícil tener pareja... ...pues aquí quedó el tema... ...de Juan Bustamante, no dura nadie... ...por qué, qué hago... Consejo que nos ofrece cada semana el Doctor Amor aquí en Radio Futuro, en el 107.2 de la Frecuencia Modulada. Juan, feliz Día del Amor y de la Amistad y feliz semana también. Igual para todos vosotros, un abrazo. Un abrazo y el próximo martes más aquí con Juan Bustamante. Gracias Juan. Hasta pronto.